En esta nueva etapa lo que vamos a hacer es seguir avanzando para conseguir una, una escuela eh, más avanzada, más humana y más sostenible. ¿no? Esos son digamos, los tres objetivos que califican este, el proyecto que tenemos para estos próximos cuatro años. Más avanzada, ¿por qué? Porque tenemos, apostamos por la tecnología, estamos equipando las aulas, los laboratorios, estamos montando un nuevo laboratorio de fabricación digital, nuevos talleres de acceso libre para fomentar el trabajo práctico del alumnado. ...más humano, queremos acercar la escuela más a la sociedad... Eh, ...por ejemplo, hacemos, eh, y queremos seguir manteniendo una serie de, de actividades... ...para los más jóvenes, para fomentar las, las, digamos, las carreras STEM... ...entre los más jóvenes, sobre todo entre, entre las niñas... ...vienen, vienen alumnos eh, de alumnado eh, los viernes por la tarde... ...por ejemplo, a realizar unos talleres gratuitos... ...sobre todo aquellos alumnos que tienen dificultades de acceso a, de acceso a la tecnología... ...y luego, sobre todo, también más, más sostenible... ¿no? ...en todos los procesos de, de la escuela... ¿no?